Marbella se convierte esta semana en la capital del golf femenino de Europa y aportará jugadoras de la talla de Asala Muñoz, Noemi Jiménez y Laura Gómez a la Andalucía Costa del Sol Open de España. El edil de deportes Manuel Cardeña ha asistido a la presentación del evento El Lerros. ...y ha resaltado que el objetivo es que sigamos reforzando la idea de marca Marbella... ...como mejor destino de Gol. Muy buenas tardes eh, a todos, eh, en primer lugar muchas gracias a Le Roche por... ...no solamente por eh, implicarse en este proyecto de Gol, sino por llevar el nombre de la ciudad... ...de Marbella internacionalmente, yo creo que es eh, el único caso donde eh, una filial supera la matriz... Y eso es porque estamos en Marbella y eso es también por vuestro buen hacer. Así que muchísimas gracias, Ale Roch, por todo lo que hacéis por nuestra ciudad y por la formación de los mejores profesionales turísticos del mundo. Así que muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que eh, es el último Open de España antes de la Solge. Presidente Gonzaga, esto está hecho, recogiendo esa frase lapidaria de la primera reunión donde teníamos muchas dificultades. Así que esto está hecho ya, esto está hecho ya y ya le queda... Muy poco. Alcalde Benaví, presidente eh, de Acosol y de la Mancomunidad, eh, una persona clave también en la implicación de traer este proyecto a la Costa del Sol. Delegada de la Junta, Jorge, presidente de la Diputación, querido amigo Francis. La verdad es que, bueno, Pablo Mancilla, presidente de Andaluza, Alicia y Íñigo. La verdad es que, bueno, pues, al final hemos creado un equipo de trabajo, una familia que… ...que está dando pues eh, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio pues sus fruto ...y ya como decía en un principio ya nos queda muy poquito para, para esa eh, solgen... ...para esa ilusión de ser pues el mejor destino de golf femenino del mundo... ...que lo somos eh, en este momento y que se, seamos eh, referentes con mejor destino de golf de Europa... ...y vamos a también a seguir trabajando en esa línea... La verdad es que en esta doble condición de consejero de Acosol eh, también me toca dar un mensaje de sostenibilidad en una situación complicada de sequía, donde muchísimos campos de Andalucía están afrontando eh, la están afrontando pues, con mucha responsabilidad, eh, aportando mucha tecnología y mucho saber hacer de su Greenkeeper, que tenemos también esta semana pues eh, su congreso en, nuestro, en nuestra localidad. Y me gustaría también dar las gracias, delegadas a la Junta de Andalucía por la implicación que está teniendo en la materia eh, del riego de los campos de gol, con esas eh, inversiones eh, muy importantes que se van a hacer en el saneamiento de la costa del Sol, que va a beneficiar a que Acosol, entre otras entidades, demos agua de máxima calidad, agua regenerada de máxima calidad, a los diferentes campos de gol y seamos esa garantía, ese seguro de vida, para esta industria tan importante eh, en nuestra zona. Yo, sin más, eh, termino pues, eh, dando las gracias a al municipio hermano de Benavís por, por lo que va a ser un éxito de un Open de España y queriendo que, que ya que está muy cerquita la, la Solgen, que sigamos trabajando, que sigamos apostando y que sigamos creando pues, un destino que ya es como decir, el mejor destino de Gold Europa, pero no tenemos que abandonar y que tenemos que seguir trabajando en este tipo de eventos que nos pongan en el candelero y que sigan eh, utilizando esas ventanas mundiales, como son los medios de comunicación, para que podamos mostrar que somos el mejor destino de golf de Europa y vamos a por el mundo. No nos quedamos en eso. Así que muchísimas gracias a todos.